Gracias. porque Lo, lo que yo creo es que hay que hacer un esfuerzo por objetivar el juicio que hacemos sobre la violencia. A mí no me parece éticamente correcto relativizar, de acuerdo con la opinión de uno o la opinión de otro, no es cierto, las violencias que son estructurales, simbólicas y desde luego las violencias físicas que no son relativizables, ¿sí? porque el daño, no es cierto, es inmediatamente visible. Hay que objetivar, sí es objetivo que una constitución aprobada por el parlamento que no representa a los ciudadanos sería un acto ilegítimo y violento es objetivo, uno le puede consultar a, a los abogados constitucionalistas le puede consultar a los eh, expertos en, derecho, en, en, en teoría política etcétera, es objetivamente violento que nuestros propios dineros sean captados al 5% y nos presten al 40% ahí no hay una cuestión de opinión entonces yo trataría de eh, hacerle el quite a la relativización psicológica de la violencia porque lo que hay detrás de eso es un relativismo moral bueno, tú lo consideras violento pero yo no ¿se entiende? y no, pues tenemos derecho el horizonte de los derechos de las perso de la persona es un eh, horizonte fuertemente moral ¿Sí? eh, eh, hay la idea de una cierta moralidad básica que además es mínima ¿no? mínima porque hay juicios morales más, más específicos más específicos no que haya menciones dignas que no haya endeudamiento que el trabajo no sea precario son exigencias de una moralidad mínima y respecto de esa la idea de moralidad mínima ha sido defendida no es cierto por filósofos por políticos muy importantes y respecto de esa moralidad mínima que la violencia es objetivamente violenta en los tres planos Ah, física eh, como se llama, institucional eh, simbólica ¿no? en el caso de la reivindicación feminista yo eh, particularmente trataría de objetivar los danos no de subjetivarlos porque insisto, el argumento subjetivista conduce al relativismo moral a usted no le gusta que le digan así pero en mi casa, no es cierto mis hermanas aguantan eso yo esto se lo diría a una prima ¿se ¿sí? entiende? Entonces, no, hay un daño objetivo a la dignidad de las personas, ¿no es cierto? Los, las palabras son actos también, y uno puede condenar eh, una expresión como un acto agresivo de manera objetiva. ¿sí? Y ahí entonces hay que preguntarse: ¿cuál convivencia es la que queremos tener con qué restricciones? ¿sí? Porque la moralidad puede usarse como excusa autoritaria también. ¿Se entiende? Poner la, la moralidad, no la moralidad mínima, la moralidad máxima, ¿sí? Para afunar simplemente a todo el mundo. No sé si entiende el problema.